Hola, soy Rubén, soy autor de Piernas en Compresión y os voy a explicar un poco de forma resumida la etiología linfática, el edema de extremidad inferior y cómo se producen las manifestaciones clínicas finales que vemos en estas piernas. Hoy vamos a hablar un poco de, de cómo empieza a haber un problema linfático. Normalmente hablamos de que el problema linfático aparece de dos, por dos situaciones o que la linfa más o menos se mantiene el estándar pero su, la funcionalidad del sistema linfático se ve disminuida o porque el sistema linfático eh, funciona bien pero la linfa empieza a aumentar y estas dos situaciones son las que provocan el, el, el edema linfático e incluso cualquier situación que provoque un edema. Para ver qué situación estamos en cada momento tenemos que ver las causas por las cuales se provocan linfedemas. Y, por ejemplo, podemos tener que eh, hay una malformación o antecedentes familiares que provocan que, que la linfa o no que el sistema linfático no funcione bien o ya hay una acumulación anormal de linfa. También podemos encontrar que si estirpamos el sistema linfático o un ganglio podemos alterar el sistema linfático. Podemos encontrar tumores que obstruyan o directamente alteren el sistema linfático, tanto de forma externa como interna. También podemos encontrar insuficiencias venosas de larga evolución, que provocan a la larga linfedemas. Y también infecciones que tengan que provocar una destrucción del sistema linfático y finalmente provoquen la misma situación que cualquier otra, un linfedema. Todo esto interrumpe el drenaje y por lo tanto, como interrumpe el drenaje, provoca una acumulación de linfa. Y esto es lo que nosotros llamamos linfedema. Ahora vamos a ver un poquito qué pasa cuando em empieza a acumularse la linfa en los tejidos. Una vez el sistema linfático está alterado, lo que nos encontramos primeramente es una acumulación de agua una acumulación de agua en el, tejido, en el espacio intesticial, pero también aparece otros elementos que no tendrán que estar ahí de forma habitual que son las proteínas y los lípidos. ¿Por qué? Porque estos, estos, estos eh, lípidos y estas proteínas son, eh, normalmente no pueden volver al sistema vascular y por lo tanto tienen que ir por el sistema linfático pues si este sistema linfático está obstruido lo que vamos a encontrar es un edema líquido, rico en proteínas por eso nosotros llamamos que el linfedema siempre es rico en proteínas porque estas proteínas al tener su alto peso molecular no pueden volver al espacio intravascular y por lo tanto como está obstruido el sistema linfático se acumulan en esa zona y esto es muy importante puesto que cuando aparecen los linfocitos y encuentran proteínas y lípidos acaban enfadándose. De esta manera a, provocan un, un proceso inflamatorio que las proteínas y los lípidos son proinflamatorios por lo tanto todo esto empeora el cuadro y al final lo que nos podemos encontrar es un proceso inflamatorio crónico si no resolvemos este, este problema linfático. Y ahora vamos a ver lo que hace el proceso inflamatorio dentro del espacio intersticial y es que los linfocitos empiezan a eh, provocar una destrucción de la, del colágeno y acaba provocando una fibrosis tisular, sustituyen el colágeno por tejido fibrático, por tejido así muy denso y, y, y muy entramado y además provocando una hipertrofia del tejido todo esto empeora, ya de por sí que estaba mal, pues empeora el, la función linfática por eso vamos a ver que esto es un círculo vicioso esta fibrosis tisular y esta hipertrofia también favorece que aparezcan bichos, ¿vale? que aparezcan bacterias, que lo que hacen es facilitar lo que hemos dicho, la infección. Y esta infección tiene dos, dos, dos efectos. Por un lado empeora desde directamente la función linfática y por el otro también provocan que, se, que el proceso inflamatorio siga y siga y lo empeora y aumenta más. Todo este empeoramiento de la función linfática, ya sea por la infección, ya sea porque hay demasiados proteínas y demasiados lípidos en el, tejido, en el espacio intersticial, este empeoramiento de la función linfática provoca que aumente el grado de linfedema, provoca un empeoramiento del linfedema y por lo tanto este linfedema provoca que haya más proceso inflamatorio y al final es el, el cierre del círculo vicioso, entonces la única manera de conseguir que no se genere tanto proceso inflamatorio, que no se genere la fibrosis tisular, que deje de haber infecciones, que haya una resolución de este cuadro, es, es resolver el infedema y para eso lo tenemos que eliminar. ¿Y cómo se hace? Pues terapia de, de congestiva compleja en la cual se co participa la terapia compresiva. Venimos los cambios fisiológicos que hemos fisiopatológicos que hemos observado en el cuadro anterior y sus manifestaciones clínicas. Entonces eh, tenemos que tener en cuenta que el edema hay diferentes eh, fases. en los estados iniciales tenemos un edema proteico que, tiene, que es blando, que tiene fóveda, que disminuye con la elevación, porque todavía es reversible. Pero cuando aparece la fibrosis tisular de forma ya un poquito más avanzada, el edema ya no tiene fóveda porque el espacio intersticial está relleno de fibrosis y no disminuye con la elevación. Y esto es lo que provoca provocado por esta fibrosis tisular. En todos los estadios también nos podemos encontrar un una edema que, eh, que puede variar en función de dónde está localizada la patología pero normalmente siempre afectará al pie. Y una de las cosas que veremos es el signo de estímulo positivo, que es cuando intentamos pinzar el segundo dedo del pie. No se puede pinzar y por lo tanto eso nos da una orientación casi segura de que tiene un linfema Y es que la fibrosis tisular... En estados iniciales y junto con la, el proceso inflamatorio que no cede, provoca un eritema y una leve hipertermia. Y además, que cuando se junta, se junta con, la, con, el teji, con la hipertrofia de los tejidos y la fibrosis en estados avanzados, podemos ver el resto de manifestaciones cutáneas que, que existen en estas eh, patologías y en, este, en estos linfedemas, como son los periodos profundos cutáneos, las áreas de hipercatosis la piel de naranja, la lipodermatoesclerosis, que es como podemos ver aquí, todos estos tejidos que se han esclerosado, se han quedado fibróticos y todo esto provoca una propensión a la a infección, puesto que todas estas zonas de pliegues profundos de lipodermatoesclerosis prop proporcionan un espacio adecuado para que haya más micosis, más sobreinfecciones de repetición, puesto que el sistema linfático, que es el principal para el sistema inmunitario, no está adecuado. Ahora mismo ya está afectado a niveles máximos y al final podemos encontrar la elefantiasis verrugosa que es cuando estos estos espacios, estos espacios estadios avanzan hasta este nivel y entonces podemos ver como debido a la falta de prevención y a la falta de, de tratamiento preventivo y en estados iniciales acaban apareciendo estas, lesiones, estas piernas que son básicamente de lo que hemos explicado pero a niveles más ya agresivos.